Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz sábado para todos. Qué alegría podernos encontrar en este espacio de oración, iniciando nuestra día, nuestra jornada. Vamos a ponernos en la presencia de Dios. Que la Virgen María interceda por nosotros. Cada uno. Vamos a hablarle a Dios en un momentico, a decirle gracias. Gracias por todo, Señor. La salud, la vida, la familia. Todo lo hemos recibido de ti, mi Señor. También sea el momento de pedir, de encomendar. Concluye esta semana, pero las tareas siguen, la misión sigue. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente. Al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces dijo esta parábola al el Señor, el salió el sembrador a sembrar su semilla, al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron, otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se acercó, se secó por falta de humedad, otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron, el resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto, ciento por uno, dicho esto exclamó, el que tengo oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron a sus discípulos ¿Qué significa esta parábola? Él respondió A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino A los demás solo en parábolas Para que viendo no vean, oyendo no entiendan El sentido de la parábola es este La semilla es la palabra de Dios Los del borde del camino son los que escuchan Pero luego viene el diablo y se lleva las palabras Los del terreno pedregoso son los que al escuchar la reciben la palabra con alegría Pero no tienen raíz Son los que por algún tiempo creen Pero en el momento de la prueba fallan lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero los afanes, la riqueza y los placeres de la vida ahogan y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra que ahora escuchamos, pues viene Señor a enseñarnos. Estamos llamados a ser esa tierra buena. Pero también el peligro nos puede llevar a hacer ese camino. No penetra, no entra. y el, Los padres vienen y comen la, las preocupaciones. Se llevan nuestras, nuestra palabra, la palabra que el Señor nos ha sembrado. O podemos ser esos terrenos pedregosos con tantos afanes, tantas cosas. O ser esa tierra enmontada. No, no crece la palabra de Dios. Señor, permítenos ser tierra buena. Que tu palabra llegue a nosotros. Que tu palabra llegue a nosotros. Nazca, crezca y de fruto, fruto abundante. Las buenas obras que el Señor quiere que nosotros tengamos. Bueno, mis queridos hermanos, que, el, que esta palabra que ahora se ha sembrado en cada una de nuestras vidas, pueda nacer y poder. Feliz día para todos, mis queridos hermanos. La Virgen María, ella interceda por todos nosotros. Amén. Buen día para todos.